Bueno, nosotros vamos a cambiar de tema y nos vamos a ir directamente a General Alvear, ¿no? Allí, esta pequeña de un año y medio que fue atacada por un perro. Otra vez, ¿no? Otra vez tienen que, tenemos que lamentablemente dar esta noticia sobre esta raza, los Pitbull, que habría, que habría, no, que atacó a esta pequeña de un año y medio provocándole. Heridas. Finalmente el animal fue sacrificado justamente porque no lo podían controlar, no podían dominar la situación que se estaba dando con una, eh, una, una bestia, un animal completamente fuera, fuera de, de sí. sí. La menor sufrió justamente lesiones, tanto en el tórax como en el cráneo, pero según la información que nos llegaba hasta hace minutos, estaría fuera de peligro. Totalmente. Vamos a escuchar a la tía de la nena, que es la que llega en el momento con su auto, ve la situación y la carga a la menor para llevarla y para que fuera asistida. Esto nos decía. Bueno, lo, lo sucedido fue que um, Ada, eh, que es mi sobrina de un año y medio, eh, estaba con su mamá sentada acá y la nena estaba jugando con la nena, acariciándolo, eh, la nena estaba acariciando al perro ajá. y el perro la golpea y la tira. Y la agarró y la empezó a morder. Eh, ¿Qué perro es? Un, pe un pido. No, eh, ¿Un perro que cachorros grandes. grande? No, es un perro grande, ajá. un perro grande que ellos lo habían criado y, y bueno, no pensamos nunca pensaron sus papás que iba a tener esa reacción con la nena siempre la nena de bebé estaba con el perro, jugaba pero no nunca pensaron que, que la iba a morder ¿Y ¿Nunca había y... pasado algo, algo similar? No, no, no, sí había mordido a su papá eh, en una ocasión eh, el perro había mordido a su dueño eh, pero nunca a la nena nunca, siempre la estuvo al lado eh, la nena. Y, ¿A qué hora fue esto aproximadamente? Y fue como a la una y media a dos de la tarde más o menos ¿Y qué pasó esto? Eh, ¿Este inconveniente? ¿Estaban ustedes? ¿Llegaron los vecinos? ¿Cómo actuaron? Eh, bueno, yo justamente me había quedado sin gas y justo fui a comprar la garrafa. Cuando mi nena escucha a mi cuñada gritar que no podía sacar el, al perro, ella socorre a los vecinos a gritarle que, que el perro, que la ayudaran con la nena, eh, el cual los vecinos no escucharon eh, los gritos y bueno mi nena que es la, la del medio salió corriendo y sale mi marido entonces viene mi marido y en eso se empiezan a acercar los vecinos la vecina de al lado y empiezan a pegarle al perro para que la soltara pero no había ah, forma o sea, el perro todavía la tenía agarrada la, la, tenía agarrada, la nena